Muchos años atrás Don Drácula y Doña Drácula estaban muy enamorados Hasta tuvieron una hija y todo Pero los malvados humanos le prendieron fuego el castillo y Doña Drácula murió Qué tristeza Desde ese día Don Drácula se juró a sí mismo que su hija jamás, pero jamás iba a salir al exterior Jamás hay que ir afuera, jamás pero al final va a terminar saliendo. Por eso hoy, entre los resumos y no más, la trilogía de Hotel Transilvania. ¡Bienvenidos al Hotel Transilvania! Hoy vamos a ver una historia hermosísima. Esta es la historia de Drácula. Un vampiro común y corriente que es viudo y tiene poderes mentales y se puede teletransportar y te puede hipnotizar y se puede transformar en murciélago y tiene ataques de ira. <risa> Él vive con su pequeña hija Mavis A quien tiene encerrada en el castillo para protegerla del mundo exterior Ese castillo funciona como un hotel para monstruos Donde los monstruos se van a refugiar de los humanos y de todos los monstruos que hay, los más destacables son los amigos de Drácula Y ellos son... El hombre lobo El hombre lobo, papá Con la voz de Steve Buscemi El hombre invisible con la voz de David Spade Frankenstein con la voz de Kevin James y la momia con la voz de Silo Green Y si están estos actores, significa que el protagonista es el mismísimo Adam Sandler Claro Y si el protagonista es Adam Sandler, no puede faltar esto Jamás faltan los pedos en las películas de Sandra Jamás La cosa es que todo marchaba relativamente bien en la vida de Drácula y Mavis Hasta que empieza a marchar relativamente mal Porque la piba cumple la mayoría de la edad Happy birthday to you. Y quiere conocer el mundo exterior Entonces sale Llega a un pueblo donde la atacan los humanos Papá tenía razón entonces asustada se va Lo que Mavi no sabe es que todo eso son puras patrañas Patrañas Son puras patrañas Porque es un pueblo falso que construyó Drácula para asustarle y que no salga de la casa Y la Mavi se asusta y no sale de la casa Y todo podría haber quedado ahí Pero no uh. Sí, llega un humano al hotel. Drácula lo quiere sacar de ahí, pero como está lleno de monstruos, lo disfraza de uno para que pase desapercibido. Pero no pasa desapercibido un carajo, porque lo ve Mavis y se enamora. Oh. Oh. Where we ¿Eh, ¡Cielo, te encuentras bien! Sí... Así pasan una bonita velada juntos donde charlan, juegan y vienen a amanecer. Mavis, a pesar de que lo conoce hace un par de horas, está más que convencida de que el humano es el amor de su vida y que se va a casar con él. No me da la cabeza para entender esta relación. La cabeza sí te da. Lo que no te da es el corazón. Verdad, Franchela. Lo que no me da es el corazón. Y espero que ustedes sí les dé el corazón, el corazón para pegarle una buena me guste a este video y una buena comentada y una buena suscribir y seguirme en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram y en Twitch que tengo Twitch. Sigo. Don Drácula le pide al pibe que la deje a Mavis para protegerla y el pibe le hace caso y la deja. Porque yo no quiero estar contigo. Porque tú eres un monstruo y odio a los monstruos. Adiós. ¡No, esta es tu culpa! Drácula se da cuenta que el pibe es el amor de la vida de la hija a pesar de que posta se conocen hace cuánto? Cinco horas nada más. Pero a Drácula sí le da el corazón. Lo va a buscar y en el camino se da cuenta que los humanos ya no odian a los monstruos. No, los admiran. Te quiero gustarlos. El verdadero Frankenstein. ¡Lo sabemos! ¡Te adoramos! ¡Qué hermosa historia! ¡No! ¡Qué hermosa! Entonces Drácula convence al pibe para que vuelva, el pibe vuelve y se chapa a la hija demostrando que no importa que se conozcan hace un par de horas y que uno sea un humano y otro una vampira. Lo más importante es el amor, el amor de los monstruos. Lo siento, eh, es que aún no los digiero es... Y así la familia de los monstruos viven felices para siempre Pero no, porque llega Hotel Transilvania 2, la venganza del hotel Pasó un tiempo desde la película anterior El humano y Mavis se casaron, después de eso hay una Elipsis Y nos enteramos que Mavis está embarazada Después hay otra Elipsis Y nos enteramos que el pibito ya nació Y después hay una tercera Elipsis Donde el pibito ya creció Y acá la duda ¿Es un niñato vampiro o es un niñato humano? Acá está la clave del misterio. Eso lo va a tener que develar Don Drácula. Y mientras se devela, te comento que los monstruos y los humanos aprendieron a vivir en la armonía y el hotel está lleno de humanos. Como esta película la guionó el mismísimo Adam Sandler, hay chistes de viejos usando tecnología. Maybe you should just get Bluetooth. ¿Ok? Bluetooth, ven aquí. ¿De qué me río, no? Dice el guionista Sam Sander No puede faltar chistes de gente golpeándose los huevos <risa> Bueno, basta Pero volviendo a la duda ¿Es un niñato vampiro o es un niñato humano? Para resolver este misterio, Drácula y sus amigos se llevan al pendejo por ahí para tratar de que se convierta en vampiro. Y para esto, Adam Sander desempolvó el guión de son como niños porque es medio parecido. Los monstruos, ya entrado en años, hacen un viaje donde van a descubrir que ya están viejos para ciertas cosas. No, no, no, no. Al final Don Drácula tira al pibito al vacío para ver si muela Y casi casi casi que se hace bosta contra el piso Porque es un niñato humano Punto Y Drácula se queda re Imagínate, el nieto no es un vampiro Y más triste se pone cuando la madre se entera de todo el bardo que armó Y se quiere mudar a otra casa Pero antes de mudarse le festejan el cumpleaños al pendejo Y acá agarrate de tu cuñada porque aparece All ¿Dónde right. El, el papá de Don Drácula que en inglés tiene la voz del mismísimo Mel Brooks. ¿Quién es Mel Brooks? Me importa un pito. Bueno, hice todo un video explicando su aporte a la comedia, así que si no lo vino se lo dejo ahí arriba. Ah, y hablando de voces, la voz de la señora Frankenstein la hace la Nana Fine, la mismísima Nana Fine. ¿Que ¿Quién es la Nana Fine? Bueno, no hice ningún video sobre la niñera, así que si quieren un resumen de la niñera avisa. Claro. Parece el señor Drácula, un vampiro conservador que odia a los humanos y por eso odia a su nieto y odia a su yerno. Él no entiende que los humanos y los monstruos pueden vivir felices juntos Esto se puede entender únicamente con el corazón El pibito no soporta la presión de que no lo acepte nadie Y se va con la hija del hombre lobo El vampiro esbirro del Mel Brooks huele al pibito Y lo va a buscar para comerlo ¿Qué susto me dio? Se lo está por morrofar pero comete el gravísimo horror de pegarle a la niña lobo Entonces lleno de furia el pibito inicia su transformación Aparecen otros vampiros. De entonces la familia va para allá a tener una más que innecesaria super batalla final. No, vete pibe muy peloto. No digas malas palabras. Los muchachos ganan. Y cuando el bicho vampiro quiere matar al marido de Mavis, ocurre un milagro. Un milagro de Navidad. <tose> It's a Christmas miracle. Sí, Mel Brooks ya no odia a los humanos, al contrario, los quiere. Los quiere porque cambió. Así acepta sanamente que parte de su familia son humanos Y todos viven felices para siempre ¿Seguro? Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue Y termina en Hotel Transilvania 3 ¡Ahora de vacaciones! La cosa está lo más bien en el Hotel Transilvania Mavi organiza bodas, los chiquitos son re amigos Y hasta tienen un perro de mascota La cagada es que Don Drácula está triste Triste y solo entonces la hija organiza unas vacaciones en un crucero para él y para toda la familia. Don Drácula no quiere ir porque sigue sin seguir los consejos de Franchela. La vida es una ocasión. Andate por favor. Así se van para allá y alto que el Drácula Ceno se nos enamora de la capitana del crucero. <música> Ella parece que también tiene onda con él Pero, pero, pero Es todo una mentira ¿Las mentiras? Chuavecito, chuavechito siempre termina mal Ella en realidad quiere matarlo porque es la nieta del mismísimo Van Helsing ¿Y quién es Van Helsing? Al flashback Van Helsing es un doctor que quiere matar a los monstruos desde tiempos inmemoriales Intentó matarlos muchas veces Muchas, muchas, muchas, muchas, muchas, muchas, muchas, muchas, muchas, muchas ¡Pero basta! Muchas veces, y nunca pudo Así terminó en una silla de ruedas rara y organizando todo un plan para matarlos y el plan consiste en llevarlos hasta el crucero y encontrar un coso para controlar al Kraken. Cuestión que Don Drácula y la Capitana tienen una cita y ella se entera que Drácula es viudo y que crió solo a su hija, eso es motivo suficiente como para que deje de tener ganas de matarlo y se enamore de él. <tose> La película tenga de protagonista Dan Sander es motivo suficiente para que tenga chistes de pedos. Ah, y acá hay dos chistes de pedos. Jamás van a faltar los pedos en las películas de Dan Sander. Jamás. Igual es tarde para arrepentimientos, amiga capitana de barco, porque Van Hensing llevó adelante su plan y gracias a una misteriosa partitura toca una canción del mal. La canción del mal despertó al kraken el kraken empieza a atacar a todos nuestros monstruos favoritos y solo hay una forma de detenerlo así el humano pone buena música para detener al malvado kraken pero angensi vuelve a tocar su malvada música Entonces nuestros amigos prueban con otro tema. Ella multimillonaria y del más alto nivel. Pero Vangel se envuelve con su malvada música. Entonces nuestros amigos prueban con un tema final. Johnny, necesitamos la voz más dominante, todo desafinante en la historia del universo. Esto es ...it Así logran domar al Kraken, Van Helsing se hace bueno y Don Drácula le propone casamiento a la capitana. Y viven todos felices para siempre Bueno, para siempre no Porque esto va a seguir en Hotel Transilvania 4 Pero, pero, pero Parece que Adam Sandler no se va a sumar a esta película Lo cual me parece la peor decisión Abasta arruinarme cosas Y obviamente, si no está Adam Sandler No creo que haya peos, una lástima ya resumí Shrek, ya resumí la era del hielo, ya resumí Madagascar, ya resumí el villano favorito, ya resumí cómo entrenar a tu dragón, ya resumí Kung Fu Panda y ya resumí Hotel Transilvania. ¿Qué sigue? mente. ¡Claro! Esto fue Hotel Transilvania, resumido, sin más. No te vayas acá sin pegar una me gusteada una suscribida una comentada y una... Bla, bla, y hacerle caso a mi tía Marta. Pegale hey, una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.